Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy, de nuevo, en esta sección, en esta nueva etapa, con esta serie de videos que vamos a comenzar a partir de hoy. Esperemos toda la semana poder estar subiendo uno, porque la verdad es que sí. Me están insistiendo que siga subiendo videos, que dé pláticas, que dé charlas. Y entonces, bueno, eh, he querido regresar pero de una manera diferente, algo con alguna innovación. En primer lugar, hacerlo de parado. Es la primera vez que damos una charla, una plática de parado. En segundo lugar, con un fondo blanco que nos da aquí un aire de pureza, un aire de espiritualidad, que bueno suponemos transmitirlo no porque tengamos este fondo, sino porque realmente lo comunicamos a través de la enseñanza y a través de, de la energía que podemos estar generando. Así que bueno, gracias a todos los que nos siguen aquí en nuestro canal de Manifestación Mística, que nos han pedido que sigamos, sigamos grabando, sigamos dando charlas, porque es por eso que estamos aquí motivados para seguir hablando de todo esto tan importante. Y bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Recién estaba aquí platicando con el grupo, con, con, con la gente que, que nos sigue cada martes, cada reunión que tenemos y dijimos, ¿por qué no hablar y por qué no profundizar más el tema de la correspondencia? ¿Sí? Y más que un tema, una ley. Y más que una ley, todo un principio. Y cuando hablamos de principio, estamos hablando de una condición que se repite en todos los planos en todas las dimensiones en todas las realidades y en todo tiempo y en todo lugar si ¿Sí? eso es un principio porque las leyes ustedes saben pueden ir cambiando pueden ir variando de acuerdo a muchos factores y muchas condiciones de hecho en el mismo universo hay leyes que se van cambiando a medida que evolucionan pero cuando hablamos de un principio no hablamos de las bases mismas del creador porque recuerden ustedes la creación y el creador son una misma cosa. No podemos nosotros separar a la divinidad de su creación. ¿Sí? Algunos llaman a esto panteísmo. ¿Mm? Sin embargo, esta materia, esto que nosotros vemos a nuestro alrededor, este cuerpo que nosotros tenemos, es la forma de la divinidad. Es también el cuerpo de la divinidad. Y es ahí en donde nosotros podemos también ir comprendiendo, ir entendiendo el tema de la correspondencia. Dice el Kibalión, y es la segunda ley del Kibalión, la de la correspondencia, aparte del mentalismo, la polaridad, la degeneración, la de causa-efecto, etcétera, etcétera. Son siete. Dice que así como es arriba, es abajo, dice Hermes, y así como es adentro, es afuera. Y eso es correspondencia. ¿sí? Entonces, si nosotros somos grandes observadores de nosotros mismos y de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, podemos explicar muchísimas cosas internas. Podemos, escuchar, eh, podemos explicar, por supuesto, cuáles son las energías que nosotros se están moviendo. Hay personas que dicen, no, pero si yo me esfuerzo en, pe en pensar en positivo, si yo siempre me levanto y tengo todo el entusiasmo y las ganas, y de repente las cosas me salen mal y de repente hay muchas dificultades y hay muchos problemas, ¿cómo es posible? Si así como es arriba, es abajo, así como es en mi mente, también es en mi realidad material, ¿por qué no logro yo entonces materializar esa condición de la cual me quiero programar? Muy fácil, no podemos cambiar de la noche a la mañana una situación energética que venimos arrastrando a veces no sólo de muchos años, sino también de muchas vidas entonces no debemos de desilusionarnos tenemos que seguir perseverando tenemos que seguir insistiendo en esa actitud positiva entusiasta, optimista de que por supuesto todo en nuestra vida puede fluir de una manera maravillosa, mágica, excepcional el abracadabra, ustedes saben que es muy importante pienso lo que digo y hago lo que siento alinear esos aspectos es fundamental, es otro de los principios básicos. Entonces, si yo puedo obtener una alineación en pensamiento, sentimiento y acción, entonces ya voy a empezar a ver, sin ningún lugar a dudas, que las cosas en mi vida fluyen. Y no solo en mi vida en materia de cosas, sino en mi vida también en materia de sentimientos, de emociones. En mi vida también, en mi cuerpo, en mi salud, en mi vida también, en todos los aspectos laborales, familiares, sentimentales, amorosos, en todos los aspectos. Pero claro, hay que tener en cuenta, debemos de desactivar ese piloto automático que todos nosotros tenemos. Ese piloto automático está generado y está hecho e inducido por esta Matrix, por estos arcontes que han instalado este virus, que han instalado todos estos cegos, estas programaciones negativas para que desvirtuemos esas realidades superiores que quieren materializarse y entonces vivamos vidas en desequilibrio y en desorden. Para desactivar ese piloto automático la conciencia es fundamental. Estar alertas, estar permanentemente presentes, no dejar que de manera eh, autómata nosotros respondamos, nosotros pensemos, nosotros actuemos. Por favor, debemos de reflexionar, debemos de detenernos y analizar las consecuencias de esta energía que yo estoy moviendo. A medida que voy avanzando en este detener, esta, este piloto automático, voy a ir dándome cuenta que en mi interior muchísimas falsas personalidades van a ir muriendo. Cuando antes había muchísima contradicción, porque había por aquí un, un personaje, un diablito que me decía una cosa y acá había otro personaje y otro diablito que me decía otra cosa y así vivía en pleito, en lucha, en conflicto. De repente voy sintiendo que me voy vaciando. De repente voy sintiendo que me voy aligerando, que me voy alivianando. Voy sintiendo que me dejo ir confiado como un niño. El universo me empieza a tener en sus brazos y me va conduciendo en una maravillosa vida en donde a cada instante yo voy aprendiendo, yo voy conociendo, yo voy deslumbrándome por esa magia que esa realidad superior puede materializarse si yo me dejo llevar y si yo me dejo ir. Y si esas falsas programaciones van muriendo en mí. ¿sí? Entonces es necesario, es fundamental ir acercándonos a ese vacío. Claro, aquí en Occidente es difícil, les decía recién aquí a los chicos que están acá presentes en la grabación, con la mente occidental que nosotros tenemos es difícil entender el vacío pero tal vez sea mucho más fácil entender el todo ¿Mm? el todo es como esa gota que cae al inmenso y vasto mar y entonces dónde está esa gota ya no hay separación ya no hay división con ese mar para oriente eso es caer en el vacío para occidente eso es caer en el todo pero ustedes saben que los polos se encuentran y que estamos hablando de una misma cosa el todo y el vacío es ser uno con la divinidad. Es formar parte de esa voluntad superior en donde ya no tengo la necesidad de ir a buscar mi felicidad. Para nada. Porque todo aquel que busca lo motiva a un deseo, lo motiva a un ego y vive en permanente lucha porque tiene que esforzarse para materializar esa supuesta felicidad. Supuesta felicidad que una vez que la vive... Se da cuenta que es efímera, que es pasajera, que es ilusoria y transitoria. Entonces tienes que volver otra vez a luchar y a esforzarse y a trabajar y a conflictuarse para buscar una felicidad que nunca llega, que nunca jamás le alcanza. Lo que los seres humanos realmente buscan es la paz. ¿Sí? Es la paz. Y producto de esa paz que puedo ir logrando gracias a ese vaciamiento, o a ese caer en el todo el producto es la dicha ¿Mm? y la dicha es un estado y una condición que se establece de manera permanente es muchísimo más grande que la felicidad ¿Sí? entonces iré viendo que en mi interior se van gestando y se van de desarrollando sensaciones, condiciones energías y magias que luego las voy a ver materializadas en mi exterior y claro, viendo materializadas en mi exterior condiciones fabulosas, maravillosas llenas de sorpresa, de afecto, de amor, de abundancia, de plenitud entonces estaré seguro de que voy muy bien ¿Mm? entonces a no desalentarse por favor sigamos todos perseverando e insistiendo en cambiar esta realidad interior para luego confirmarla eh, gracias a este principio de correspondencia viéndola materializada en mi mundo exterior ¿sí? entonces he sido lo suficientemente claro ¿Sí? me han comprendido me han entendido no quiero hacer muy largo estos videos porque ya saben si nos ponemos a hablar bueno podemos estar muchas horas cuánto vamos por allá Santi eh, 11, minutos. 11 minutos yo creo que hasta aquí entonces pero antes alguna pregunta de lo que hemos hablado a ver Ajá. ¿Cómo se puede aplicar las condiciones superiores a las inferiores? Bueno, esa es la pregunta que hace Sonia Yo creo que más o menos la expliqué Pero me voy a, voy a profundizar aún mucho más esto didáctico Para poder nosotros materializar lo superior No tenemos que hacer algo sino todo lo contrario, hay que deshacer ese algo. El desaprendizaje es fundamental para que esa sabiduría que es innata en nosotros comience a materializarse. Por eso hablamos del vaciamiento, un vaciamiento que nos, ha, nos lleva a ese todo en el cual todos los aspectos son cubiertos. Realmente poder alcanzar un estado de, de, del despertar y si voy avanzando mucho más en ese despertar, alcanzar ese estado de iluminación es mucho más simple de lo que nosotros creemos. Es simple porque de lo que se trata es de desaprender, de lo que se trata es justamente de mantener esa paz interior para que la verdadera sabiduría que viene con un poder y una magia maravillosa toque esta realidad material y la vaya transformando en una realidad superior, digna de hijos de dioses. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Nos vemos entonces hasta el próximo video, la próxima semana, y un abrazo grande a todos. Gracias. Gracias.